Buenas tardes a todos, a todas que nos acompañan esta tarde bonita. ¿En dónde? En Radiando Cana. Eh, mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía de teatro Pendenciario. Soy con mi compañero Ismael Corona. Yeah. Eh, me agarraje en la pendeja con el teléfono. Eh, bueno, eh, estamos transmitiendo, no en vivo, pero sí estamos transmitiendo desde el Centro Cultural Autogestivo, el 77. Si no sabe dónde nos encontramos, estamos en la calle Abraham González, número 77. Estamos en la colina Juárez, a tres cuadras del metro Cuauhtémoc de la línea roja. De la línea roja, de la línea rosa. Sí, ya se está convirtiendo en roja. Porque... Mire, escu escuche. A dos cuadras tenemos la Secretaría de Gobernación y obvio, como usted sabe, pues, si, no, si, si no lo sabe, pues aquí en el diario hay marchas. Eh, sirvan de algo no, pues eh, es gente que se aferra por sus ideas y pues es muy respetable. El día de hoy vamos a hablar de, de las jefas. De las mamás, mamás De las mamás chonchas. De, de las mamasotas. De las madres, de todas aquellas señoras que se parten uno y la mitad del otro para poder llegar a la cárcel, para poder llegar a ver a su hijo, que se encuentra recluido por haber tomado una decisión. ¿Cómo ves, Mayelo? Café cargado el día de hoy con <risa> este programa. <risa> y es 10 de mayo, ¿eh? Ese es, es especial de 10 de mayo no tiene número porque dice Luis que luego las cuentas no nos salen. Y pues sí, es un programa especial y vamos a hablar de las mamás, de, esa, de las jefas que... Que cuando tú estás recluido, no te das cuenta de cómo, pues desde dónde salen, desde su hogar, con las bolsas, el transporte, la lluvia, el calor, el frío, llegan a la PENI, la formación, los tres filtros de seguridad para poder ingresar a ver a su, a su interno. Y no es de, no es nada más si sino hay jefas que van todas las visitas, jefas que son, no sé, yo creo, todas las, toda la... Eh, las jefas son incansables, no nada más las jefas todo, Yo creo que el sexo femenino es incansable La verdad Y fuerte, yo creo por eso las jefas deciden eh, como, eh, Pagar la sentencia con su hijo no La verdad, porque es eso no la neta Sí, recuerdo mucho Una terapia con, <risa> con una psicóloga Se sienten los putazos sí Recuerdo una vez hablar con una psicóloga Y le decía a mi mamá No sé si sea en, en lo general En lo global, en Externo e interno, pero que esas bolsas pues, era todo el peso de la, de la culpa, de cierta forma, ¿no? Y cómo las madres lo cargaban para entregar. Y aparte, la otra parte exigía, ¿no? También, ¿y con qué derecho? A lo mejor con lo que dejaron fuera al delinquir, o a lo mejor nada más por ser el hijo. No, no. <risa> es, raro, es raro, lo que, lo que dices es, es raro, o sea, sí, mucha gente sí deja dinero. Yo por eso pues me bajé un chingo de años, ¿no? Nos bajamos muchos años. Pero sin embargo, pues estuve casi 20 años en la cárcel. Eh, muchos no dejan, o los que no llegan a dejar exigen, como dices, muchas, muchas veces nos ponemos de exigentes estando en la cárcel, cabrón. ¿Y eso qué viene siendo? ¿Una cultura, una educación? ¿Naces con eso? ¿Te lo imponen tus papás? No, yo creo, yo, yo creo que eso de estar este, siempre apegado a, a alguien, o sentir yo el, creo apego. Que el apoyo, ¿no? El apego, el, el apego a algo, pues lo más, lo, siempre lo vas a sentir más con la mamá. ¿No? claro pues porque nueve pues, meses nueve meses cuánto tiempo no te cuidó y todo no este, pero qué influye en eso la verdad este pues exigir a la mamá que consiga de donde lo que no tiene pues está cabrón y de dónde lo consigue y, y cómo lo, lo va a conseguir la verdad hay muchas, hay muchas historias me podría poner a platicar pero no simplemente hacemos este pues la nota de, de eso la jefa hace hasta lo imposible porque su hijo Coma, coma diferente por lo menos un día de visita Un día de visita y que coma afuera también, ¿no? Cuando llegan de la escuela, cuando también nosotros llegamos Entonces nos hacen dependientes de, somos dependientes de sí. Y eso en la cárcel se cae porque pues no hay mamá no. Están otro tipo de mamás, las mamás chonchas que son pues los las más viejas De, ca de, de, de cada dormitorio. celda la mamá choncha es el más antiguo o con más tiempo en la celda Tú llegas pues es la mamá choncha la jefa, y es, y es la jefa, la mamá, la mamá tosca, la chida del y cantón. prácticamente hace como, hace como ese papel, ¿no? Es la que eh, ve que todos coman, eh, cómo, cómo conseguir para que todos coman, lleva una organización de la celda, de, del hogar, digámoslo así, este, lleva el manejo de los gastos, de la despensa... ¿no? De la organización tanto del de aseo Como del o aseo sea, de y la limpieza también, ¿no? Y claro que hay formas de ejecutar ¿no? Porque pues, también sabemos que Somos niños salvajes Nos comportamos en ese momento salvajes Pero pues, ¿cómo le das la vuelta a eso? <risa> ¿No? ¿Cómo, ¿Cómo es eso? Pues hay mil maneras Pero también es porque uno busca esa manera Uno no quiere entender Que hay... hay, hay el diálogo no, El escucha es Esta onda de escuchar y va que que fluya, es como una organización, ya lo dice Javier, pues son las organizaciones. Pero también hay cosas que pasan tanto afuera como adentro que son positivas. Hay cosas chidas que se construyen desde que pues tú eres la mamá choncha y tenemos un proyecto y este proyecto va a suceder y sucede, ¿no? Y hay un resultado chido. Y la otra parte pues se cuestiona y dice, esto es bien o esto es mal, este me... ¿Me conviene o no me conviene? Ajá, va a haber algo económicamente, porque pues entendemos la economía siempre... El, el dinero es la raíz de todos los males y está mal enfocado. Y más estando en la cárcel. Pues claro, entonces, pues sí, ¿no? Porque pues, te, se convierte en eso los nutrientes, pero cuando construyes algo, pues sucede esto como la compañía de teatro penitenciario, suceden los proyectos, sucede también libertades, porque tienes una formación académica certificas y vas cumpliendo con la, con la educación, ¿no? Que es un tema ahorita con la compañía, que, que andamos teniendo ese tema de qué pasa con la educación, con la academia relacionado con el teatro, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que pasa con, con estas organizaciones? Porque pues, entendemos que dentro... Tiene que haber un color representativo y, y hacemos esto con lo que empezamos. Otra vez la figura de dependencia de. dependencia de, de alguien. ¿no? Y ahora mí, es. Yo recuerdo. El Lick en mi celda. Saludos Zelda. al Francisco. Saludos saludo al Lick. Este, vi, vi, vi, él vivía, nos lo, lo, lo, lo, lo, lo trajimos a. Marcos y yo nos lo trajimos a. Marcos el Carpintero. Marcos el Carpintero, lo trajimos a vivir a la celda porque el Bolaño lo extorsionaba, ¿no? Le pedía una pena <risa> Total que ya se fue Marcos y, y yo era el más yo era, el, yo era digamos yo era la mamá chonche en, en, en esa celda en Santa Marta. Este pero yo no hacía ese papel el papel ese papel lo hacía el Lic lo hacía el Lic y, y luego total nos encontramos arriba un saludo arriba por donde quiera que ande en cualquiera de los reclusores. oriente no vieran, no ya había salido mi ya canal. había salido norte sur quién sabe dónde andará pero esperamos que ande por su casa Eh... Y yo recuerdo que este, nos, lo, nos lo llevamos a vivir a la celda, ¿no? Y el ik, no, pero ¿cómo? Arribas. Pasó, arriba Arribas, ¿no? Y al, al, pasó el tiempo. ¿Quién era el, la tiempo? No, el el, el, el, el Ick. ¿Era el, el, la, sí, sí, la mami? Era, era ah. la, la mamá choncha, ¿no? En ese tiempo, o sea, siempre me, me preguntaba y todo, ¿no? Yo como más, yo pues, siempre tenía mi... mi, mi yo le decía, ¿sí o no? Pero él siempre manejaba. Y luego nos poníamos nos poníamos como a cotorrear, ¿no? Ya cuando llegaba y nos pagaban como las funciones de teatro, siempre ese día como que hacemos una pausa en el tiempo. Este, y jugando poleana toda la noche, ¿no? Y el otro día, ya ya al otro día ya el que es bien crudo, este, haciendo la de pedo y quién sabe qué. Y el ligue decía, "Bueno, ¿qué me quieres matar de un coraje? ¿Qué se pone? A, a ver, ¿quién quién pone esta la madre? Ahí está la cartera. órale, Váyanse, órale. Ahí está la cartera. Yo, yo, yo me voy a morir, a ¿no? mí me va a dar me algo, no mames. ¿Me mame. quieren matar. Me quieren matar, dice, ¿no? El o sea, y, yo desde ahí le Nos, la nos tía chantajeaba, güey. Nos chantajeaba y yo me acordaba de. Ah, eh, estos chantajes, donde los he visto, ¿no? Pero hasta en la cárcel hay mamás, ¿no? La neta. Eh, y siempre, re, siempre dependiendo se de algo. El wey, ¿Por qué? ¿Por, o sea, ¿por qué, güey? Nos hemos llegado a esa pregunta. ¿Por qué, güey? Se repiten los patrones, está chido. Porque, pues, de algo aprendemos, ¿no? Inconscientemente, pues, crecemos con una mamá que es tal, es tal. Hay muchas etiquetas y si se las ponemos, pues ahí están. Fácil a dónde es quitárselas, pero dentro de la cárcel, ¿cómo te las quitas si, si traes esa información? <risa> no, pues, ¿Cómo así, revolucionas eso? ¿Cómo revolucionas? Si, si no apura chingadas, pues con fuerza de voluntad propia, ¿no? la, neta. la cultura, la el, la arte, cultura ¿no? el arte, el teatro el te hace arte. consciente, porque pues no estuviéramos dando este... ¿Qué crees? Nosotros, ejemplo, los, no los, nosotros gracias a la, bueno, a la gente que nos ve, si no, nos conoce somos la compañía de teatro penitenciario, llevamos 12 años trabajando en el interior de la penitenciaria de Santa Marta, Catitla. Eh, nosotros llevamos público, llevamos, bueno, ahorita no por la pandemia, esperemos que ya como por agosto empecemos a, a ingresar público, pero llevamos, lo citamos aquí en el Centro Cultural, pagaba su boleto, lo llevamos en el transporte a la penitenciaria, entramos por los tres candados, ingresábamos al Teatro Juan Pablo de Tavira que está en el interior, pasamos por la población y llegábamos al... Y había mucha gente que, eh, no, a lo mejor por, por cuestiones de, no sé, de credencial, otra cosa, no podían ingresar a la penitenciaría. Y se anotaban al teatro, ¿no? Fue el caso de dos personas que... Uno, bueno, uno fue su papá y otro fue la mamá, ¿no? Dejo, el papá pues, llegó allá al teatro y vio a su hijo, ¿no? Pero la mamá, que cree Que tuvimos la oportunidad de salir con la compañía... En 2017, con Esperando a Godot, fue la primera vez que la compañía de teatro penitenciario salió... Oh, sí, O un proyecto de teatro penitenciario a, a nivel Latino, latinoamérica sa, salió, salió a dar una función a un teatro externo, ¿no? Fuera de las Bardas de Santa Marta. Y fue en el foro. Y llegaron, estábamos ahí como haciéndole este trabajo de recepción. Y llegó la, la hermana de José Luis, José Luis Padilla, es un compañero que se conoce en la compañía allá en Santa Marta. Y llegó con otra señora, diciendo: Es que es, un, es mi mamá, dice, no sabía que no sabía a qué venimos. Dice, me, lo, me lo decía como en secreto, ¿no? Y dice: No, es que tiene, tiene ocho años que no ve a mi hermano. Y lo terminó y, viendo en un teatro. En un teatro. y qué chingón. O sea, fue algo muy emotivo, la verdad, de, después de, de ver a tu mamá. Después de tantos años, no podía ir por motivos de salud y aparte por lo retirado, ¿no? Muchas veces no, no entendemos eso como interno, cuando estás interno no entiendes eso, no te caben la pinche cabezota. Que si tu mamá vive, vive en Villa de las Flores, va a atravesar tres horas la ciudad. ...para llegar a Santa Marta, y aunque estuviera 10 minutos... ...sí... ...no, la verdad, pero como interno no lo ves, no lo, no, no lo asimilas porque estás adentro... ...y sucede una cosa, que cuando estás afuera tienes a, a tu madre y se convierte... ...la eh, rutina, ahí es está. la rutina... Dices, ...ahí está, moral, está? ¿no? ahí sí, está, ahí sí, ahí está... ...y cuando caes, sucede algo en ti que se quiebra, porque pues se quiebra... ...y te quieres aguantar y por más que te aguantes siempre hay algo que, que dices... Perdóname, mamá, ¿no? Algo y, se te y... rompe por dentro. Sí, dices, pues realmente vale la pena pedir perdón o mejor remediar esa cosa y ya no volverlo a hacer y pues eso ya no es cometer un error, ¿no? Pero entonces nos justificamos con un perdón, nos justificamos sí. como ya lo vuelvo a hacer, el 10 de mayo está chido, te doy flores, te doy juguetes. Pero todo el año, ¿qué? ¿Sí? <ríe> ¿Y luego? Llegas corriendo porque te vienen correteando la policía y su pinche madre. Se te olvida esa onda porque sabes que otra vez vas a volver a pedir perdón. En al final, ¿no? ahí está mi mamá, ahí está mi mamá que me saca, ahí está mi mamá ya, que me va a ver. Y cuando ya no está, nos damos golpes de ya pecho. Ya cuando no está, cuando eh, pues se va, de, de plano ya no te quiere ver, ya está cansada de eso. ...pues es cuando, cuando así me les dices... ...no mames... ...no, o sea como esa decisión... ...de hacer perder pues, lo que tienes... ...o parte de lo que tienes... ...o de lo, cre de lo que creías tener... No. ...la verdad cuando estás interno... ...no, no ves muchas cosas... ...porque estás allá adentro... ...y más cuando eres delincuente... ...te dedicas a eso... ...a delinquir... ...en lugar de pensar por los otros... ...¿por qué? ...porque el delincuente... ...muchas veces piensa que a él nunca lo van a agarrar... Sí. ...y si nunca lo han agarrado... ...no sabe que se va a llevar entre las patas... ...a toda su familia... A toda el, si trabajaba o no trabajaba, va a dejar de ver amigos, familiares y pierde todo. Oye Javi, ¿qué sucede cuando tu mamá te dice o tu papá estando en Santa Marta te dice pues ten un arma y ve y, y mata a ese hijo porque pues de ahí vamos a vivir? Y sucede, muchas, muchas veces, muchas veces sucede hasta que te agarran. Pero es con un familiar. Esa, esa parte de, de esa madre, que, ¿qué hay ahí? Pues complicidad, güey, o sea, ¿no? Hay complicidad. ¿Y no, por ¿qué el... crees que este, a mí porque me...? Porque ha... me hace pensar también en las madres que están en Tepepan, en Turquesa, también todo lo que sucede yo, yo detrás, creo que detrás de eso. Le... Sí, ¿qué crees que muchas veces el hombre, el el, el, el, el, el, el sexo masculino, digámoslo así, sí. es culero, la verdad somos culeros, porque no sabemos amar, ¿no? Ya lo dije, la frase sí. de caro tercero, la neta, al sí. final, este muchas veces te hace fácil, tú cuídalo, de aquí vamos a vivir, eh, lo, lo, lo haces tu cómplice, güey la pones a cuidar al, al secuestrado, a darle de comer, a limpiarlo, a llevarlo al baño, causa, es su causa, mira, vas, o se puede, tú, tú vas a distraer, a, tú vas a distraer, señor va a llegar y yo lo voy a robar. Y luego están así los helicópteros claro, alrededor el, de tu a, casa, alrededor de tu casa y el que sale por patas y más verga es el hombre. La mujer es la que se queda. Muchas veces pues nosotros, nosotros como yo, lo repito, el, el helicóptero. <risa> no, muchas veces este, nosotros hemos vivido, ¿no? nosotros siempre lo digo, tenemos la fortuna de, de conocer diferentes cárceles y lo que más vemos son mujeres en reclusorios de hombres y menos hombres en reclusorios de mujeres. Menos visita, vaya. Menos visita, menos la visita, verdad. En Turquía, el, el, el, el hombre, la mujer, como que es más, la mujer es leña, es fiel en, en, algunos, en ese aspecto, ¿no? Yo no me meto en otra cosa, ¿no? Pero yo, la gente que siento que va es porque es leña a su pareja. Uy, ¿no? no lo sé. Aunque después dejé ir, pero pues ya, ya le formó sea pues, huevo, es leña, ¿no? En un tiempo te fue leña. Y eso está, eso se agradece un chingo, ¿no? Este, nos damos cuenta que, pues, ¿no? En el retosario de, de Santa Marta, que es... Bueno, luego pasamos ahí bien poquitos hombres de visita. El hombre olvida más rápido, la neta. O le vale en verga más, más, ¿no? Yo creo. Estigmatizas más a la mujer porque... Te pesa el saber que es un exdelincuente, pero ¿a ti que te da derecho pensar que tú... es bien reconocido que eres un exdelincuente? <risa> no, o sea, es un ¿Sí? reconocimiento, ¿qué pedo? <risa> ¿Sí? Porque sí, pues es que ese es el código, el código que te dice, no, pues yo estando encerrado voy a generar más que allá afuera, porque si salgo tengo un antecedente penal y eso me va a quitar una oportunidad y es real. Existe una carta negra que te dice, no, aguanta. No, tú estuviste por qué delito, no, pues si le dices pues por robo, no, este, si lo contrata me va a robar. Ya entendemos, ¿no? Y nosotros estamos en ese proceso, estuvimos en ese proceso, y también llegamos con la banda que está dentro y sale, y a través del Instituto de Reinserción Social, pues estaba el 77 no. antes de pandemia, no estábamos ejecutando con carnales que aparte del filtro del teatro dentro de la PENI, pues estaba el filtro de otros talleres, y también nosotros decíamos, aguanta, pues sí, pues sabemos leer el código, ¿no? Entonces dices, y sucedió después. Pero entonces dices, ¿dónde queda eso? ¿Cómo, cómo, cómo nos vamos sumando a eso? ¿De quién es responsabilidad? Nada más de nosotros tres por este proyecto. De todos. Yo o de veo. todos. Digo o de, de todas todo. también. De, ¿no? to de todos y es bien difícil porque pues arrastramos eso y cuesta romperlo. Y si lo rompemos decimos, ay, no, lo soldo porque me vaya a caer. <risa> ¿No? ¿Qué sucede? no Chiste. Todo con, con lo de las mamás. Sí, es, un, es un tema muy bonito, es un tema que pesa. Pero también recuerdo que hay cosas, hay cosas chidas porque te hace caer en conciencia de que está sucediendo por algo y no el 10. Siempre veo en el Face ¿no? que hay frases, no solamente el 16 de septiembre... Es este, independiente, de la independencia todos los días, o el 14, o día del amor, el día del el amor, día del ¿no? niño. El, y el día de las madres, yo creo que... El día del niño es, es igual, ¿no? Bueno, Llegas el 10 de, pues, llegando yo creo que ahorita mucha gente ya se está reuniendo en su casa para comer con la jefa, ¿no? La neta, pero pues, ¿qué pasa? Después ya todos los hijos vienen pedo, los nietos les vale gorro, y la, y la jefa, ¿qué es lo que qué hace? Pues, está lavando los trastes en la cocina, güey. Bueno. ¿No? Si vas a festejar a tu mamá, pues vela de coraza, güey. Llévatela festejar, a comer, eh? a huevo, llévatela a comer, inviértele, güey. ¿No? ¿Por qué? Porque ahorita si la tienes la tienes chido. Si no la tienes, pues ve al panteón. No, yo no lo he hecho en nueve años, güey. No, ¿Por qué das un consejo, güey? No, y no sé, güey. No sé, güey. A mí me da miedo. Yo sí yo sí, te doy el consejo, ve al panteón a verla. A mí me da miedo entrar al panteón. ¿Por qué pantheon, te da wey? miedo, Javi? No sé. Siempre me da miedo. Me ha, de, me ha, me ha dado miedo entrar a los panteones. ¿O, ¿O sea, los, los panteones o específicamente no los panteones? los panteones. Oye, Javi, bueno. Pero, ya que estamos en ese tema, ¿para ti quién fue tu primer maestro o maestra? No, Más bien abuela, maestra. Para mi ti. abuela, mi jefa. Sí, no. Sí, sí, no, o sea, hasta cuando salí. Yo siempre lo digo, yo creo que gracias a ella, por eso estoy aquí, para darte frente a esta cámara. Este, me apoyó cabrón, la neta. No, mi, mi jefe no me quería recibir en la casa. Y pues sí me dijo, mi, mi jefe habló con él. Y dijo, no, no mames, a este cabrón aquí, pues que no le des una oportunidad a este, güey. Yo a, salí un, a mi carnal, un, un, yo salí un miércoles y el jueves ya, ya me iba al forme toma, ¿no? Llevas a casa, ¿no? toma, ¿no? <risa> y siempre, neta, llegaba y este, llegaba, ya, ya comí ya, cenaste, ya comiste, come, ya, no, siempre, siempre, siempre, casi mis papás siempre hubo, hubo siempre hubo comida, ¿no? A lo mejor no traían dinero, pero siempre hubo comida, ¿no? La neta. Que ese es pensé, un gran colchón, porque no todos sí, los carnales tienen la oportunidad de salir sí, y tener un, un colchón un paro, la neta fue un paro, la neta es un paro. Y se la rifan también. Sí, la neta, sí. Y, y, me, y recuerdo, antes de, un, un día antes de morir, la fui a ver. Llegué la noche, llegué la noche y me senté así a sus pies. ¿Cómo estás? Me dice, pues, bien. Dice, pues, aquí. ¿no? Pero se vea, o sea, se vea cansada, güey. Y me dice, ¿te gusta lo que haces? Le digo, sí. Me dice, pues, no lo dejes de hacer. Échale ganas. Me dice, ya vete, que es tarde, ¿no? Ya agarré, pues, ya me fui, ya me moví. fui a mi casa, ¿no? Y al otro día me avisaron que ya había muerto, güey, ¿no? Pero este, es eso, wey, ¿no? la neta, pues no, no, no es seguir su consejo, la neta, me gusta lo que hago y por, por, yo creo, nos gusta lo que hacemos, por eso yo creo que estamos aquí eh, En la compañía ha existido mucha, muchos, muchos compañeros que se unen, pero pues, al paso del tiempo deciden hacer otra cosa de, de su vida y es muy válido La verdad, eh, pues, un saludo a todas las mamás de mis compañeros, a todas las mamás que nos están viendo, o a sus mamás, a sus abuelas a sus hermanas aunque no sean nomás la neta recordar cuál fue tu primer maestra tu primer maestra o sea, ¿no ah es tu primer maestra, maestra no porque sí. porque el jefe siempre está siempre está trabajando esperemos que siempre esté trabajando no la neta y no se salga a ser pendejo eh, y la jefa es la que está siempre en bastos la neta es de sí las que aprendes más. yo recuerdo mucho a mi abuela de hecho por eso este tema también no, nos conecta con la espera porque hablamos sobre pues, qué, qué era un recuerdo de nuestra infancia. Yo recuerdo a mi abuela, mi primer maestra, sí. me, enseñaba, me enseñaba a sembrar y yo decía, ¿y esto qué es? ¿no? Y cuando veía el resultado, pues yo lo hacía solo por inercia, no lo sé. Y de repente pues hay cosas que se cosechan a futuro. ¿no? Y sí. recuerdo mucho a mi abuela, mi, el, mi abuela materna. Sí, me enseñaba mucho esto. Entonces, pues en estos temas, ¿quién fue tu primer maestra? Y te pone sí. a recordar, ¿no? Y vamos a, invitar, vamos a invitar a toda la gente que nos acompaña. Este, vamos a invitarlos el, el viernes 21 de, de mayo. Vamos a, estar, vamos a hacer la transmisión aquí de la, de la obra a La Espera. Tocamos varios temas, ¿qué nos pasó antes? ¿Qué éramos antes? En, dentro de la, antes de entrar a la cárcel, cuando estábamos en la cárcel y después de salir. ¿Qué perdimos? ¿Qué encontramos? Y pues hay ¿Qué esperábamos? Porque ¿Qué esperábamos? también hay una espera ya estando en libertad. Y pues qué esperábamos, mira. Vénganlo a ver. Véngalo a ver. <risa> es el viernes eh, 21 a las 8, la transmisión empieza a las 8, puede estar llegando antes. Va a haber eh, parrilla Va también. a haber eh, Y ten... es cupo limitado. Entonces confirmen, escriban a la ¿Ya? compañía de teatro penitenciario, el 77 Centro Cultural Autogestivo en Facebook y... En el Twitter, arroba sea teatro penny. O Instagram, arroba el 77 y ¿Algo pues aquí más. estamos y no nos vamos algo más, pues nada más un saludo a toda la gente a todas las mamás que nos acompañan esta tarde de lunes, muchísimas gracias mi nombre es Javier Cruz, integrante de la compañía con mi, estaba con mi compañero Ismael Corona <risa> vámonos que ya nos vieron hasta luego